Ramón Antonio González Paulino denunció este jueves que por segunda vez desaprensivos penetraron a su vivienda logrando sustraer varios ajuares. La situación es que ahí en Vitevalle están acabando los tigres, había muchachitos que andan por ahí usando vicios y están metiéndose a la casa, arrasando con todo. Entonces yo salí como a las 5 de la mañana para el mercado a trabajar y se me metieron y me robaron la lavadora, las dos baterías del inversor, uno, dos pares tenis nuevecitos y... Un cargador y un celular me llevan y otras cuantas cosas Asegúralo tienen en su sobra pues la delincuencia ha tomado terreno en la zona Por lo que pide a las autoridades mayor patrullaje policial en el sector de Salvalle Que se den la vuelta por ahí de, por, por lo menos de madrugada que es que más atacan Y que traten de correr esa situación porque uno que vive trabajando para comprar sus cosas Con sacrificio y venga otro y se lo roben. Para NTN su noticiero regional, Giovanni Paulino.